Bueno, por una orientación eh, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en marzo del 2020 en el departamento de Huaco iniciamos con el programa de inseminación artificial a tiempo fijo, dirigido a pequeños y medianos productores de toda la zona del departamento de Huaco. Este programa finalizó en mayo del 2022, Logramos la inseminación de 14.199 vacas. De esas 14.000, pues realizamos alrededor de 40.000 diagnósticos para seleccionar esas 14.199 vacas y logramos la, la, alcanzar la, la preñez de 5.000 vacas. Aproximadamente el 38% de porcentaje de preñez que tuvimos en el departamento de Huaco durante estos dos años que... ...estuvimos este, desarrollando este programa emblemático... ...de nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional... ...ya eh, ahorita de continuidad... Eh, ...nosotros hemos estado dándole seguimiento a estos protagonistas... Eh, ...realizándoles los diagnósticos de Preñez... Eh, ...dándole seguimiento a los terneros que, que han nacido... Eh, ...recomendándoles su calendario sanitario... ...que mantengan sus vitaminaciones, sus desparasitaciones... Ya que todas estas crías que, que nacieron este, vienen a mejorar la producción de estos pequeños productores. En el caso de, la, de los pro, protagonistas que inseminaron con razas lecheras, en el caso de Holting, de Pardo, eh, pues ellos van a mejorar la producción de, de su suato con respecto a la leche. Hay protagonistas que inseminaron con, con este, razas cárnicas, en este caso pues el Brahman, ya los bucerat ya este, los... Brasil, Entonces, de esa manera también ellos van a mejorar eh, la producción de carne de estos animales. Van a tener pues una, un mejor desarrollo los terneros y van a tener pues, en, sus, en sus parcelas, en sus fincas, el ganado famoso doble propósito de leche, de leche y carne. Este programa de inseminación, hablamos que eh, la metodología que utilizamos fue a través de tiempo fijo. Ya, en el cual, pues utilizábamos un protocolo ya para inducirle el celo a la vaca y poder inseminarla. Ya aplicábamos este, un dispositivo, ya aplicábamos este, una serie de hormonas. Día cero, el día 8 se aplicaban otras hormonas y al día once se lograba, pues, la inseminación de la vaca. Ya esto, pues, estuvimos trabajando con alrededor de siete. Este, médicos veterinarios especialistas en la inseminación artificial a tiempo fijo y aparte de eso, pues capacitando pues, a los productores eh, sobre los diagnósticos de preñez. Realizamos varios eventos de capacitación creándoles esas capacidades a nuestros pequeños y medianos productores de realizar sus propios diagnósticos, ellos de, de preñez. Ahora tenemos una, por decir ya así, una segunda etapa, una continuidad del programa de inseminación que a través del ICSA, del Sistema de Producción, Consumo y Comercio también, andamos realizando este, los diagnósticos a través de ecografía. Ya, y estamos dándole esa continuidad pues, a nuestros productores de inseminación para, aparte de decirles no solo que si está vacía o está preñada, sino también detectarles algún tipo de problema reproductivo que tenga la vaca. A veces hay, hay, hay este, vacas que... Eh, ...pasan cierto tiempo sin entrar en celo... ...entonces están atrasando pues este, la, la, la reproducción... y ...la producción ya de estos productores... ...entonces ahí nomás les damos esas recomendaciones sanitarias... Que, ...que es el problema que tienen sus animales... ...y de esta manera pues que vayamos mejorando... ...acortando lo, lo, los ciclos de aparición... Que, que ...lograr que cada año pues... Este, ...nuestros pequeños productores... ...sus vacas vayan a tener una cría... ...y de esta manera pues vamos garantizando... ...pues eh, aumentar pues la la producción, el lato ganadero en nuestro departamento de Huaco.